El caso de uso indebido de suelo del World Trade Center continuará siendo investigado en el Consejo Municipal de La Paz. En consideración del Consejo Municipal, la reactivación eh, de la Comisión de Ética que lleva paralizada aproximadamente siete meses. La concejal Cecilia Chacón informó que dentro del Consejo Municipal de La Paz se continuará el proceso de investigación y fiscalización al caso que se aperturó por el uso de suelos del World Trader Center, además de manifestar que este debe ser trabajado por la Comisión de Ética. Que tiene que atender, entre otros casos, la, la denuncia presentada contra su persona por incumplimiento al Código de Ética al haberlo vulnerado, al no haber presentado eh, su excusa ni haber informado que su esposa, la señora Maricruz Medrano era tramitadora de Edwin Saavedra eh, Toledo en los trámites del eh, Terza y de la Curva de Holguín en este caso eh, también eh, tengo entendido que los trámites y las investigaciones de la Curva de Holguín continúan en curso. Recordemos que la investigación establece que el empresario Edwin Saavedra suscribió un contrato en la gestión 2017 con la alcaldía de La Paz con el propósito de llevar adelante la construcción de un complejo empresarial denominado World Trade Center en la curva de Holguín. Eh, y por supuesto, tiene que aclararse también. Yo soy el primer interesado en que se aclare. Han habido otros casos de, de concejales eh, que han sido remitidos a, las, a la Comisión de Ética y con el voto en contra de esos concejales. No, los concejales tenemos que apoyar todo proceso en el que se busque esclarecer las cosas. Yo soy el primer interesado en que se esclarezca. Así también el concejal de Sol.bo, Fabián Suñani, manifestó que pidió él que se esclarezca este caso dentro del Consejo Municipal de La Paz. Tiene que reactivarse, se ha solicitado el día de ayer en puntos varios que eh, la directiva y la comisión coordinen y presenten al Pleno del Consejo un informe para eh, y un cronograma de actividades para la próxima semana.